De Regenera no hablo porque ya la conocéis, imagino, todos los que estáis aquí. Entonces voy a hablar un poquito de Adela. Adela yerena Adela Llerena Santos, viene de Sevilla. Adela es empresaria, es abogada. Fue de las primeras mujeres que se certificaron en España en coaching. Y desde entonces también trabaja con otro tipo de, de terapias para acompañar a personas en el descubrimiento de sus talentos, de sus metas también ha trabajado con temas de regresiones, con temas de, yo lo diré, de la, de, lo de las familias, de constelaciones, y es una persona que además ha sido, que ella es modesta, pero ha sido distribuida en la Junta de Andalucía y en la Cámara de Comercio como empresaria del año, y el tema de innovación empresarial. Ella tiene una metodología que se llama el método... Renazan, que curioso es una metodología para ayudar a emprendedores en el tema de sus negocios y de sus empresas. Trabaja mucho también con la identificación del talento y hemos coincidido tanto su metodología con la mía en muchas cosas, lo que habéis hecho también un talento conmigo, ella dice que es bastante parecido. El tema de las experiencias cercanas a la bolsa es un tema que le interesa muchísimo. Tiene... Bueno, ella va a contar su propia versión de cómo hacen estas cosas. Se juntos en hace Roma tres, hace tres meses en una conferencia sobre este tema. Que no se oye, vale. Es que acerca. Ah, vale. Como pensaba que tenía una voz tan potente y tan bonita que llegaba todo. Que hay ese ruido. Vale, ese ruido. Y, y nada más. Ella es fundadora de una ONG que se llama Economía Consciente, que ha tenido. Tres ediciones, tres congresos, uno en Sevilla, uno en Buenos Aires, en Argentina, y el otro fue en Chile, en Santiago de Chile. Y nada más, yo os dejo con ella, como siempre estaremos entre 20 y 30 minutos, y a partir de que el tiempo acabe que yo le aviso a ella, la hacemos tertulia. Que es lo que nos interesa, compartir, preguntar y acercarnos a este tema con todo el respeto, sin ninguna óptica religiosa, sino como siempre abierto. Y hasta, os dejo con la vida. Muchas gracias. ¿Se oye? No. No se oye. Ahora sí, sí. sí. Bueno, yo voy a intentar ser muy breve para que después hablemos todos y la chaleza. Y, bueno, lo primero, darle las gracias a Sergio por meterme en este libro porque es la primera vez que vengo realmente a hablar de un, de un tema así. Y, Después del currículo que ha dicho, parece que pega poco el que yo hable de esto, pero me parece que es un tema que nos interesa siempre a todos, ¿no? Que el que este libro siempre se va a preguntar sobre la muerte. Y yo desde hace muchísimos años eh, he estado siempre rodeada de personas que han tenido experiencias de este tipo, las eh, experiencias NDE, ¿no? De, de Near Death Springs o experiencias cercanas a la muerte que vamos a ver en qué consiste, que, digamos, las caracteriza y yo voy a exponer, para que dejemos las puertas abiertas, tres visiones diferentes. Y luego voy a, pues, cada uno que, que inicie el coloquio o que pregunte, o lo que quiera. Eh, estas relaciones que yo he tenido a lo largo de los años, pues eh, se han caracterizado principalmente por, por la conexión que han tenido estas personas que han sufrido o que han experimentado una experiencia de tránsito por la conexión que han tenido con unos seres queridos que se hayan podido ir como en el caso de una íntima amiga llamada Mercedes no digo su apellido por respeto pero que hoy es una una psicóloga eh, muy especializada en temas de duelo y gracias a estas experiencias fue todo lo que causó su profesión. Otra es eh, mi amigo Emilio Carrillo, que tuvo esta experiencia y con el que hablábamos mucho del tema y él ha hablado también públicamente, también lo conozco hace muchos años. Y la tercera persona más próxima es eh, el padre Mariano Ballester, que como ha dicho Antonio Ángel, he conocido hace unos meses y, y también he tenido el privilegio de poder escucharlo. ¿no? Pues, el principio que identificamos por una experiencia cercana a la muerte. Eh, se dice de esto, yo voy a explicar un poco en general, luego ¿no? cada uno que, que se quede con lo que quiera y, y que analice o, o que notique o que haga con, con la información lo que le parezca. ¿no? Normalmente son personas que han estado clínicamente muertas. Digamos que su palograma no ha dejado de funcionar y por alguna razón vuelven otra vez. El tiempo que transcurre en ese estado puede variar, es muy diverso, puede ser desde unos segundos hasta varios minutos, hasta bastante más. ¿no? Lo que es la apreciación de ese tiempo varía en función de las personas que lo experimentan. O sea, que eso, digamos, no es un dato relevante. Lo que sí es relevante es que están clínicamente muertas y vuelven. La primera de las teorías es la científica, más, digamos, eféctica, que dice que eso realmente es una especie de reacción química que se produce en el cerebro cuando hay ciertas personas que por sus circunstancias de enfermedad eh, están cercanas a la muerte y esas reacciones químicas pues, producen alucinaciones o ciertas visiones. A raíz de esto, pues hubo un grupo de investigadores, todos médicos, que mmm, fundaron un programa, el programa AWARE y que en 25 países diferentes, durante tres años, estuvieron investigando todas las experiencias que había habido de este tipo. Y llegaron a la conclusión de que no era una reacción química, después de tres años de investigación y en 25 países diferentes. ¿no? Y llegaron, en, según su diagnóstico, a decir que esto se trataba de un tema de conciencia. Y ahí es donde empezamos a darnos cuenta que la, la ciencia o la medicina, conciencia también, se va aproximando cada vez más a la espiritualidad. Esto es, digamos, la aproximación que yo les voy diciendo, después ya vosotros eh, decidís lo que queráis, ¿no? Entonces en, en estas investigaciones sobre la conciencia se empezó a apreciar que las personas que vivían mmm, las experiencias de, de muerte tenían unos parámetros muy parecidos. Para empezar, la, la experiencia en sí tiene como tres estados. Es la pretránsito, la experiencia de pretránsito que es cómo se vive anteriormente a esta situación toda la experiencia, la experiencia previa, ¿no? si hay enfermedad o no, si, si ha sido por algún accidente. no Esa experiencia previa tiene un estado conciencial, el que todos tenemos ahora. no Digamos que todos nos movemos en un estado vibratorio o energético determinado y, claro, cuando te ocurre esto, tú tienes ese estado. En función de ese estado, tienes un tipo de experiencia u otra. Por lo tanto, no se puede decir que todas sean exactamente iguales en resultados, digamos, buenas o malas, por identificarlas desde la dualidad. No, no, es, que una, no es que todas las experiencias sean bonitas o sean buenas, sino que cada, una va a tener la experiencia, cada uno va a tener la experiencia que en ese estado conciencial mmm, está adecuado para tener. ¿no? Pero sí es verdad que existe ese periodo Luego existe el tránsito, que es el, el famoso túnel por el que se dice que se pasa o que hay un, un vórtice de energía, algo diferente. Y por último está el posttránsito, que es la famosa luz, que aparentemente se llega. ¿no? Esas son las tres fases que todos coinciden y que hay literatura y literatura sobre ello, ¿no? Un profesor, bueno, conocéis seguramente a Elizabeth kuller ross que ella es una psicóloga que ha escrito mucho sobre el tema, sobre todo en niños y a nivel energético. Luego hay un, un doctor, el doctor Muti, que también hizo un, una investigación muy amplia sobre el tema, y que identifica eh, nueve pasos o nueve estados por los que se pasa en todas las experiencias, independientemente del resultado, como hemos dicho antes. ¿no? Entonces, eh, voy a explicar un poquito esos nueve, los voy a enumerar para que no entenderme mucho. Y el primero, según MUC, sería la salida del cuerpo, la sensación de que el cuerpo se abandona ya no estamos dentro de, de esta forma, ¿no? física. El segundo aspecto es que se oye un, un ruido muy fuerte. Y esto es curioso porque aquellos que hacen viajes astrales también dicen que lo sienten. Tienen, de momento estamos teniendo casi los mismos síntomas, ¿no? Una experiencia fuera del cuerpo y un ruido fuerte. En tercer lugar, hay eh, mucha paz y silencio. Claro, en eh, personas que por ejemplo son terminales y que están sufriendo mucho, esta experiencia les hace eh, sentir que no quieren volver, que se quieren quedar donde están, ¿no? Porque esa paz, ese silencio es como llegar por fin ya al descanso, ¿no? Luego, el, en el cuarto, eh, dicen, la mayoría, que sienten la presencia de otras personas o de otras entidades. Otras presencias, vamos a poner, sin, sin calificativo, ¿no? Pero suelen ser personas conocidas o parientes cercanos. Es como si tuviesen eh, la conexión con alguien que le da mucha confianza y que suele ser alguien pues, que se ha muerto ya previamente o que ya se sabe que está en otro, en otro plano. ¿no? El quinto es la sensación de sentirse elevado como elevado hacia el cielo o hacia alguna parte, hacia arriba, ¿no? elevado. El sexto es el túnel famoso o el vórtice este de, de energía el séptimo sería un encuentro con algún ser normalmente muy respetuoso, muy luminoso, muy amoroso. Es un ser que, con lo que cuentan, no interviene, es absolutamente imparcial, pero desde un amor muy profundo está ahí como acompañando. ¿no? En otro lugar, sería la famosa revisión de la propia vida, ¿no? Esa, esa experiencia que dicen de, de pasar como fotos, o como una película, o como imágenes, que curiosamente no aparecen de una manera lineal en el tiempo, no es como una película una detrás de otra, sino como todo a la vez, y de, de una manera muy inmediata, ¿no? Y, y esto es muy, muy bonito, todo lo que expresa la, bueno, de, de, de, de todos los que conozco personalmente y de lo que he leído, eh, lo, lo, lo más bonito de esta experiencia es que mmm, se tiene la conciencia de que todo está bien, de que todo tiene un sentido, de que cada detalle que hemos hecho en nuestra vida no podía ser de otra manera. Estaba así porque tenía que ser así y a lo mejor episodios que hemos guardado como un pequeño trauma o como algo que no hemos hecho a lo mejor bien o tal deja de tener ese sentido de mal o de negativo sino que no podía ser de otra manera y, ten, y todo tiene su sentido es como si el puzzle o el rompecabezas se armase y ya estuviese todo perfecto ¿no? y ya por último es una cosa muy curiosa la posibilidad de volver, es decir, el que sigue o vuelve es porque lo ha elegido, es un acto de voluntad y es un acto de voluntad que se le da a la persona en ese momento, es decir, sabe perfectamente que a partir de, de ese repaso de la vida y de todas esas experiencias tiene la oportunidad de volver o de seguir hacia adelante, ¿no? Hasta ahí son los nueve pasos que ha dicho Muti, ¿no? De, digamos, la, la filosofía científica o de las opiniones científicas eh, hay también muchísima literatura, ¿no? Pero parece que mmm, siempre ha sido un poco tabú el hablar de, de estos temas y... Últimamente no solo se está escribiendo, sino que cada vez se reúnen más personas para hablar de, del asunto con distintas teorías. ¿no? Pero porque ya en del tema, por ejemplo, en Estados Unidos eh, me parece que son ¿no? Aquí, 13 millones de personas, que es aproximadamente el 5% de la población. En Alemania hablan de este tema con tipo de naturalidad, un 4% de la, de la población. Quiere decir que, que cada vez um, se va perdiendo más el miedo, el tabú, y se van hablando de estos temas con más naturalidad. ¿no? Yo después voy a decir una teoría que no es ninguna de estas, pero como se trata de, aquí, de que aquí hablemos y debatamos, pues yo no me voy a pronunciar por ninguna, ni una otra y ya está, ¿vale? Hay una, un libro que me encanta, que seguramente aléis oído hablar, que salió en el año 2012 y que se llama Morir para ser yo. ¿Alguien lo ha leído? ¿No? Es de Anita Morjani y es una chica que estaba en fase terminal ya le iban a desconectar porque pesaba treinta y poquísimos kilos todos los órganos los tenía afectados ya estaba, estaba a punto de morirse y, y estaban esperando que su hermano viniese de fuera esto es, fue en Estados Unidos no que viniese de fuera para desconectarla entonces tiene esta experiencia y de repente se da cuenta que ella a sí misma se ha provocado toda esa enfermedad, todo ese sufrimiento, que ha llegado a donde está por decisiones propias, por todo lo que ha creído durante su vida, por todo lo, lo que ha vivido, por todo lo que se ha jugado a sí misma, etcétera, etcétera. Y describe perfectamente la experiencia del tránsito y cómo le, le cambia radicalmente la vida de tal manera que cuando regresa cuando decide regresar tiene una apoptosis que se llama ¿no? que es una eh, curación espontánea Y empieza a curarse pero absolutamente El cáncer sí estaba en fase terminal de varios cánceres además no pero tampoco quiero contárselo todo porque de verdad que merece la pena leer el, el libro y es muy bonito porque ahora que se oyen tantas cosas de que si el microondas es malo, comer no sé qué es malo, hay que ser tal, hay que ser cual, ella desmonta tantas creencias que nos hacen ser esclavos de nosotros mismos, ¿no? Que yo no estoy aquí juzgando nada, simplemente cuento la experiencia de esta chica para que veamos cómo nosotros a nosotros mismos nos podemos hacer mucho daño y que una decisión de voluntad nos puede también mm, llevar a, a la sanación porque el mismo camino existe hacia la enfermedad que hacia la curación ¿no? y mm, hay un, en este libro también hay un, unas experiencias de, de amor que es lo más bonito y de cómo... Eh, Cuentan todos, no solamente ella, cuenta el padre Ballester, cuenta Emilio, cuentan otros amigos que, que tengo que lo han vivido, cómo te cambia la vida de forma radical. O sea, es como si de repente te dices cuenta que la vida es un regalo, que hay que vivirla con alegría, que hay que vivirla sin miedo, que no hay que tener miedo a la muerte, y que la muerte no es más que un, un tránsito a otro estado, ¿no? Entonces... Mmm, mmm, hay otras condiciones para que esto se produzca. O sea, digamos que una experiencia, una experiencia de tránsito no, no es, eh, a ver, como gratuita. Digamos que, que hay que, que tener determinados condicionantes, ¿no? El primero es darte cuenta de que realmente estás muerto. ¿no? Porque seguramente habréis visto películas como Vos, o como El sexto sentido, o como Los otros, ¿no? O sea, Alguien habrá visto películas de estas, ¿no? Que todas coinciden en que la persona fallecida no se da cuenta de que lo está. Entonces, lo primero que te dicen. Todos los que lo han experimentado, es que te das cuenta de que realmente estás muerto. En segundo lugar, tienes que aceptarlo, aceptar que realmente lo estás, porque hay quien tampoco lo quiere aceptar, con lo cual la experiencia tampoco prosigue por ahí. ¿Mm? Entonces, si aceptas, si primero te das cuenta, si segundo lo aceptas, eh, se puede, digamos, pasar al siguiente paso. Si no lo has aceptado, te quedas en una especie como de... Eh, Antes le llamaba el limbo, yo no sé cómo se llama ahora, ¿no? Es como quedarte eh, ni dentro ni fuera. ¿no? Y eh, como hay personas muy sensitivas, que son sabéis que existen, ¿no? Personas que, que aprecian... Eh, que hay energías que están así como bloqueadas, que no van ni a, un, ni a un lado ni a otro, pues se han llegado incluso a crear asociaciones de personas voluntarias que ayudan a que estas personas eh, o, o estas um, seres ¿no? eh, lleguen a un lado o a otro, ¿no? que salgan de donde están, básicamente. Y hay veces que, que hay, hay que engañarlos y que hacerles creer que si hacen tal cosa van a seguir vivos. Algo así cuentan, ¿no? Es como, como eh, decir, bueno, si sigues por aquí vas a llegar a donde quieras, porque si no es que no saben de dónde están. Y muchas veces pues, eh, digamos que todo lo que están tocando alrededor, eh, todos los familiares siguen eh, apegados a ese recuerdo de manera mejor demasiado eh, insistente o muy intensa ¿no? y cuando ya, cuando ya esta energía, esta experiencia como le queráis llamar, continúa todo se relaja ¿Eh? Eh, y por último que os lo decía con, con la fase del post tránsito hay que querer hay que querer continuar siempre, en definitiva, se trata de un acto de voluntad todo se reduce siempre a ese acto de voluntad de voluntad de vivir, voluntad de evolucionar, voluntad de cambiar, voluntad de morir voluntad de lo que sea, pero es una decisión que se toma en ese instante ¿Vale? ¿Para qué es útil saber todo esto? Yo es que como tengo esa mentalidad muy práctica de la vida, siempre me pregunto, bueno, ¿y todo esto para qué? Porque yo, yo estoy viva y cuando a mí me pase eso, que siempre lo veo como algo muy lejano, pues ya veré lo que voy a hacer, ¿no? Pero es que estamos rodeados siempre, donde hay vida y muerte. O sea, estamos siempre rodeados, eh, un familiar, eh, un amigo, o, o nosotros mismos nos lo planteamos muchas veces, ¿no? Pues, saber todo este tipo de cosas, eh, por lo menos haber investigado un poco o enterarnos, sirve para acompañar a nosotros, porque, y a nosotros mismos también, acompañarnos a nosotros mismos al proceso de, de muerte, sea el que sea. ¿Por qué? Porque existe un miedo tremendo a morir. Realmente, el pánico que le tenemos a la muerte, hay quien dice que es el pánico también a la vida, ¿no? O por no haber vivido todo lo que deberíamos, o por no haber vivido como queríamos, es como si se nos acabara y, y nos agarrásemos a, a la vida para, para, para seguir ahí y terminar lo que no hemos terminado. Pero bueno, cuando llega, llega, ¿no? Y muchas personas que se tienen que marchar están en ese momento, necesitan a alguien que les acompañe, que les dé paz, que les dé... Eh, si no una seguridad de que hay otra cosa, otro estado, o que la vida evoluciona, o de que no todo se acaba, por lo menos saber que no están solos. Porque yo lo que más he leído es la sensación de soledad cuando están ante este momento, ¿no? Entonces, ese acompañamiento que cuentan en la experiencia de tránsito no solamente se da en el plano físico real de tus familiares o amigos o una persona que no conoces de nada pero que es especialista en acompañar y se da cuando tienes esta experiencia de, de tránsito, ¿no? Ese ser, esos seres que aparecen, esos familiares, esos conocidos que te ayudan a dar ese paso. Cuando se ha vivido estas experiencias eh, de, de tránsito y se pierde el miedo yo todos los que conozco pero tiene una alegría increíble es el tema de felicidad interna de saber que todo está bien que no se está equivocando que todo lo que hacen es perfecto que lo que han venido a hacer está clarísimo, que es darse a ellos mismos, darse quienes son, en esencia, con los dones y los talentos que han venido a dar, que son todos que saben mucho, y sencillamente vivir. Se quitan muchísimas preocupaciones, se quitan muchos líos mentales. Se vive el instante, porque no se sabe qué va a pasar mañana, pero el instante desde una profundidad y una amorosidad muy grande. ¿no? y es como si te hubiesen dado una segunda o tercera oportunidad hay que ha no vivido más de una vez y entonces todo es un regalo y es que a esas personas todo les va bien entonces les empieza a ir fenomenal no hace falta vivir esta experiencia para tener eso ¿eh? que, que eso también lo podemos conseguir de otras maneras pero es un, un, una... Un, con, digamos una característica común a todos. Y no tiene nada que ver con la religión. Porque la religión eh, es más mental. Y perdóname que diga eso, ¿no? Pero cuando yo creo algo, lo creo desde mi cabeza. Pero estas experiencias lo que te dan es una sensación de un sentir es visceral, el miedo es visceral. El, yo no puedo decir no tengo miedo porque yo creo que hay un más allá o yo creo que me voy a ir al cielo o yo creo que me voy a ir al paraíso. Eso, cuando te llega la, la hora, si no lo has, eh, digamos, interiorizado como un sentir, tú tienes miedo. Porque el miedo es visceral. Y... Mm sobre todo, si, si, y perdón, si eres católico y crees que el infierno es espantoso, pues te da un miedo terrible, porque cualquiera va a, a, un, a un sitio tan grande como el que se cuenta, ¿no? Eso, eso da miedo, salvo que tú sientas por dentro que todo está bien, que, o que hay otra cosa, cada uno con sus creencias, que te haga sentir, porque ya lo hayas experimentado de otra manera, en el pretránsito que eso es diferente ¿Vale? después también eh, la, la esperanza ¿no? la esperanza como mi amiga Mercedes la psicóloga la esperanza de que no estamos separados de nada ni de nadie de que realmente estamos viviendo distintos niveles de conciencia distintos estados es como si cambiásemos de plano o cambiásemos, nos quitásemos esta eh, carcasa este, este traje y cambiásemos a otro traje o a ninguno a otro tipo de, de experiencia pero se siente que todo está conectado es una sensación de que todo sigue estando ahí de que no nos hemos ido a ningún lado que nadie se ha ido a ningún lado de que todo sigue estando ahí pero de otra manera con lo cual mmm, se llega a la comprensión de que la muerte no existe es como un cambio estoy hablando por los que han experimentado esto ¿eh? es un cambio de estado evolutivo es una transformación pero no un, una desaparición una aniquilación que parece ser que eso es lo que más miedo nos, nos da el, el sentir que ya no vamos a, a existir de ninguna otra manera y, como decía antes, la otra característica es la voluntad. La voluntad que se repite continuamente, la voluntad de querer estar donde estamos, o de querer seguir o de querer seguir evolucionando. ¿Hay una tercera opción de tiempo? Muy bien. Cinco minutos para media hora. Ah, pues con esto. Porque además, como es muy friki lo que voy a decir, quiero que sea rapidito. Esto no es algo que se diga por ahí, pero como aquí estamos en familia, pues yo me voy a lanzar. ¿Alguien ha visto Matrix, la película? Sí, sí o sea, casi todo el mundo. Ahí eh, se dice que, bueno, no ya por la película, sé que eso es un reflejo de otras cosas, ya hemos hablado o, o se ha oído hablar mucho de que el cerebro humano realmente está infrautilizado, ¿no? que usamos, o no, me parece que es un 10% de nuestra verdadera capacidad. Pero, eh, ¿y si resultase que eso no fuese exactamente así? ¿Y si resultase que es verdad que nosotros como seres humanos utilizamos un 10% pero que estamos siendo utilizados en el resto? Vamos a imaginar que lo de Madrid pudiese tener cierta de la ciudad, ¿no? Y que nuestra mente, para poder experimentar esta vida, pues necesitase de imágenes, y de imágenes como volumen, ¿no? Digamos, eh, un holograma, lo que era la guerra de las Galaxias la princesa Leia que se ponía allí en, en la palma de la mano y daba el mensaje, no sé si alguno lo ha visto, ¿no? es un, una imagen en 3D y es una imagen real y se está viviendo como algo natural eso podría estar ocurriendo aquí y nosotros entre todos estar creando estas imágenes porque las necesitamos para experimentar o incluso que esas imágenes no viniesen de nosotros sino que fuesen introducidas en nuestro cerebro ¿por qué no, esa es una otra posibilidad entonces si esto fuese así, no fuese más que una proyección, un holograma o como le queramos llamar, esos seres que aparecen en, en, la, en el momento del tránsito, que pueden ser muy sí, muy amorosos muy, o pueden ser nuestros familiares o pueden ser nuestros amigos, quizás tampoco sean reales, quizás sea que nosotros necesitamos que esa experiencia venga de la mano de alguien que conocemos para darnos más confianza. Y estemos creando a ese familiar, que no es más que alguien pues, como, como nosotros, ¿no? Lo que pasa es que yo necesito verle la cara de mi padre ver la cara de mi hermano o de, del que sea. Eso es una, es una posibilidad que, que lanzo, ¿no? Esto no es que yo tampoco me lo estoy inventando, yo aquí hoy no me estoy inventando nada. Yo he venido a traer las distintas teorías hay un profesor italiano llamado Corrado Malanga que lleva más de 40 años investigando sobre este tema y a través de eh, regresiones edisonianas que son las la hipnosis, o sea, hipnosis edisonianas que son las regresiones en las que tú eres consciente de dónde estás con quién estás hablando, absolutamente de todo pero estás accediendo a una parte de tu subconsciente que tiene otra información que no es capaz de acceder al consciente ¿Vale? a través de estas experiencias muchas personas recuerdan vidas recuerdan detalles recuerdan episodios que no son conscientes de haber vivido nunca incluso planetas incluso otros tipos de seres ¿no? si esto ocurre y nosotros no somos conscientes porque lo, o bien lo queremos obviar o bien no es una materia agradable de... o bien me está llamando esta está colgada, ¿no? porque lo, lo que se suele decir es, es fatal, fatal. Todo esto eh, son posibilidades que, ¿por qué no?, están tan, tan posibles como que si está un túnel donde me están pasando la película de mi vida, ¿no? Entonces, estas son las tres vertientes principales. libros hay ríos y ríos de, de tinta, ¿no? sobre el tema. Resumo. La científica, que dice que es eh, donde hay... O sea, o hay un cuerpo vivo o hay un cuerpo muerto. No hay más. Y que lo que se produce en medio son reacciones químicas propias del estado de la persona que está viviendo. No, no sabemos muy bien si el cerebro... Eh, produce esas esa sustancias que nos permiten alucinar dos, la más espiritual o conciencial en, en la que se dice que somos una conciencia que está viviendo otro, otra experiencia para cambiar de estado porque nada, nada se destruye, sino que se transforma y esa otra tercera, en la que realmente mm, somos digamos una conciencia que como seres humanos estamos viviendo de manera muy limitada estamos viviendo solamente una parte y podemos o estar prestándole a otras experiencias parte de nuestra capacidad o sencillamente vivimos en, en esa burbujita de ese 10% y mmm, vivimos en la experiencia del tránsito pues, como algo de, de estado de un fluido. Bueno, pues, ¿preguntas? Ya veo, a que se se Muy bien, pues preguntas, se cierra. Es que Ah, ¿sí, no? sí, sí, bien, sí. eh, ¿Sabes si existe literatura sí. o información que vincule eh, ese estado de, de conciencia, o como quiera llamarlo, de las personas que han experimentado esta vivencia, con el estado de conciencia de una persona que pasa una vital importante? Pasa? una crisis vital importante. Eh, en todos los sentidos, material, espiritual, todo. Como bueno, una persona que directamente se quiere probar un árbol, ¿no? Eh, postre, eh, no sé si vosotros conocéis casos, pero yo sí conozco casos de gente que ha vivido esa situación. Y, y bueno, y a nivel personal no directamente no así, pero también, ¿sabes? Y luego, lo que ella está eso, es muy parecido a lo que estaba contando que había, o sea, que tú veías que las personas que habían pasado por esta por situación, ¿no? Entonces me pregunto si no hay literatura que vincule eso lo que han estudiado estos procesos, ¿no? Que podría ser simplemente un, un, un estado de conciencia alterado, ¿no? Es también igual que una persona que de repente atraviesa también, ¿no? Está más muy tópico, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí. Ya digo, yo, yo conozco casos, además, como muy, muy, muy evidentes delante y del después, ¿no? que decía que morir para nacer, pues, pues eso, yo le encuentro muchas... Mucha... Sí. Yo literatura no conozco, yo conozco mi caso personal, que es verdad que yo he renacido muchas veces, en muchas circunstancias, pero... Eh, concretamente en noviembre del año pasado como ha dicho Antonio hice un, un congreso en Chile y entonces me dediqué a recorrer el país de arriba abajo y fui a ver un parque natural que se llama Torres del Paine y tiene unas montañas impresionantes y hay un lago allí con un glaciar y cogí un barquito para, para ir a ese glaciar en el, en el barco, yo o salí y hice todo el recorrido fuera, viendo las montañas y yo ahí sentí, o a sea, mí me, me sobrecogieron, tuve como, no sé cómo explicarlo, mí, este, una sensación de estar de, de, de, súper pues, saturado, no es saturado, eh, sobrecogido, ¿no? No, no, no sé explicarlo bien, pero pero ahí tuve una especie de convulsión interna muy fuerte, y empecé a llorar, empecé a verlo todo de una manera completamente distinta. Y a mí el mensaje continuo que me venía era: ya está todo, o sea, ya lo has hecho todo, no tienes que demostrar nada, la vida es un regalo a partir de este momento. Y, y ya, o sea, es como que no tienes que luchar más, no tienes una sensación de paz, una sensación de. de de que todo encaja, de que todo está bien, de felicidad y a partir de ahí yo me siento así ah, es, um, es efectivamente como voy dando una batalla ¿sabía que en la cámara? nada por casualidad No, no, no sé de literatura, pero sí sé de, de mi experiencia personal, ¿no? Y te puedo decir que yo me identifico con todo eso. La parte reguera. Sí, si es una caña regenera hay que no pasa la caña. Pues ocurre todo eso. Y quizás no con los pasos eh, exactos del doctor Moody, esos nueve pasos, pero esos nueve pasos yo lo identifico más con, lo, con los viajes astrales, que también lo ¿no? he podido hacer, ¿no? Y, y se da todo eso. Pero yo creo que cuando se llega a, a, ese, a esa transformación que tú decías, por una crisis personal muy fuerte, muy potente, que te sientes morir, realmente. Para morirse no, no es necesario que se le pare el cuerpo, ¿no? se pueden morir por dentro eh, por, por un dolor muy fuerte o por una circunstancia en la que sea, ¿no? Entonces, o por un estado prolongado de sufrimiento durante mucho tiempo, cada uno vive su Cristo de una manera. Si eres capaz de pegar. Esa patada, ese salto y salir se um, siente, sí, sí, yo creo que tal cual, como, que lo, como yo lo estoy experimentando, no creo que sea la única. Primero me gustaría preguntar si ¿sí, eh, todo lo que has hablado se puede también aplicar a una muerte con suicidio. Es que, yo voy a hablar desde mi opinión, ¿eh? yo no, no, no, no no conozco a ninguna persona en ese estado, pero hemos hablado de voluntad. Y, y yo creo que si sí, tu voluntad es la de desaparecer eh, y lo estás haciendo con, para llegar a, a esa decisión, eh, tu estado conciencial en ese momento de vibración es un poco más, o sea, es más baja, ¿no? A ver, esto es como vivir en un barrio en el que en todo lo que te rodea es bastante negativo, ¿no? Imagínate, no sé si hay aquí algún barrio así, pero, sí, pero todas las ciudades, ¿no? barrio que es un poco más no, marginal y tal. Y hay otros barrios pues, que tienen, pues, no sé, son más acomodados, tienen más vegetación, yo los estados vibratorios, digamos, les pongo ese, ese ejemplo. En el barrio marginal, tú lo que te encuentras es todo más o menos en el mismo sentido. El mismo... Es muy difícil ¿sabes? salir de ahí. Salgo que tú digas, salgo de ahí. Pero si tú ya has decidido ir a ese barrio vivir, es porque tú quieres estar ahí. No sé si contesta tu pregunta. Sí, la la voluntad. Bueno, para mí es la voluntad la voluntad de vivir o la voluntad de morir y si tú tienes la voluntad de no salir, de no cambiar, de no... Es ahí donde te vas a quedar si sí, hay mucha literatura sobre las experiencias de tu tránsito, algunas muy bonitas eh, que te cuentan unas una preciosidades y otras que no son tan bonitas y eso sí que depende del estado de la persona en el momento en el, en el que la sufre no sé si conocen la, la, la teoría de Garnier. ¿no? Sí, de, no de, el si del tiempo, sí. por si, No sé qué opinión sobre eso, sobre el que estamos como en mundos paralelos de alguna manera. O de no de sí, multidimensionales. de lo que me ha Sí, me pregunta si conozco la teoría de Garnier, sobre mundos paralelos. o multidimensional, sí, es la, la teoría del de, de desdoblamiento del tiempo. Daniel, que es un, es un científico, no es un filósofo, dice que el tiempo eh, no existe realmente, que todo está aquí y ahora. Entonces, nuestra mente necesita desdoblarlo o ponerlo en una línea que normalmente para los... esto se estudia en programación neurolingüística para los diestos... para los tiempos el futuro está a la derecha y el pasado está a la izquierda por regla general en una línea de tiempo, ¿no? si, si cogiésemos el tiempo que estaría aquí ahora de manera circular y lo abriésemos en una línea, esto fuese una línea, en pasado, para los dientes estaría la izquierda y futuro a la derecha. ¿no? ¿Por qué se hace esto? Porque la mente necesita ponerle una secuencia a todo lo que va ocurriendo, como si todo fuese una cosa detrás de otra. Pero en realidad todo está ocurriendo aquí y ahora, según la física. ¿De bueno, Para Garnier, como todo está ocurriendo, pasado, presente y futuro, en el mismo instante, nos podemos mover el tiempo a voluntad. Quiere decir que yo, si me cambio de plano, si me puedo ir a otra dimensión, puedo experimentar mi futuro igual que he podido experimentar el pasado. Con el recuerdo, con una revisión, lo que sea. Pues dice que también podemos experimentar el futuro. Pero el futuro está abierto a infinitas posibilidades. Porque aunque lo hayamos escogido en este aquí y ahora, si yo me estoy dando cuenta de lo que estoy experimentando, puedo elegir. Puedo, es un poco complicado, pero puedo elegir qué quiero decidir de mi niña. ¿no? Entonces puedo irme a cualquier plano en un nivel no físico, y elegir ese futuro que a mí me interese más. Yo le llamo, a eso le llamo a buscar mi mejor versión. Y utilizo, por ejemplo, el sueño para, para que me dé información o para elegir lo que yo he venido a hacer cuando, cuando ya sabes tu visión, pero estos ya son distintos temas. ¿no? Lo que quiero explicar con esto es que eh, Garnier sí utiliza eh, otros planos, otras dimensiones que está, yo lo veo bastante relacionado, tu pregunta, no, no, no. con lo que estamos hablando porque realmente no estamos hablando de un plano físico en la experiencia de tránsito no estamos hablando de un plano energético, un plano en otra dimensión ¿no? la persona no se ha movido de la cama donde está o de ahí, se ha tenido un accidente del sitio donde la haya movido o lo que sea, no se ha movido nada y sin embargo cuentan cómo se están viendo a sí mismos desde un plano superior, físicamente, o cómo lo están viendo de, de manera circular, o cómo se ven desde, otro, desde otra perspectiva. No sé pues si llama perspectiva en el tiempo, ¿no? ¿Más? Y había ya bien, no ah, no no. Se puede hablar de cosas más sencillas. Eh? <risa> ¿Existe el alma? Así para abrir vocaciones. ¿sí? <risa> <risa> <Una> más sencillas. <risa> Mi, mi opinión personal lo que se dice por ahí la pregunta es si existe calma casi nada eh, bueno hay quien no sé hay quien de hasta para todo hay quien dice que no hay quien dice que por supuesto hay quien hasta la pesado que dice que son 20 gramos porque cuando una persona está a punto de morir y exhala al último suspiro pesa 20 gramos menos Yo no sé no. Yo creo que sí, pero yo por, por mis experiencias personales, porque yo siento, digamos, la, la no temporalidad de mi existencia. Eh, no, no puedo hablar, yo soy regresionista, como ha dicho Antonio Ángel, he hecho muchas regresiones a muchas personas, a mí misma, y sin embargo yo ahora mismo no... no no puedo hablar de, de que haya sido no sé qué en otra vida, ¿no? Creo realmente que soy todo lo que yo quiera ser por mi acto de voluntad en este momento. Y puedo, en un, en un, un eje de coordenadas espacio-tiempo-energía, elegir la experiencia que yo quiera vivir. Pero para, eh, para vivir esa experiencia necesito un vehículo que me lo permita. Es el cuerpo, que sería el, el, ese coche, ese vehículo, pero necesito un conductor. Y para mí el alma es ese conductor. Para mí. Y me ayudo de otras cosas, ¿no? Por supuesto. ¿no? La, la mente, las emociones, eh, como el espíritu, como le queramos llamar. Pero hay un conductor que mueve eso desde mi, desde mi punto de vista, ¿no? ¿Los animales tienen algo? que si los animales tienen alma ¿Qué? yo no lo sé, supongo que sí si antes creía que las mujeres no tenían ¿no? ¿por qué no vamos a creer que los animales no tienen? ¿no? y a las plantas también, ¿por qué no? yo creo que todo tiene su alma de otra manera, de nuevo, de a lo mejor no... no, no no es igual porque no venimos a experimentar lo mismo, ¿no? Nosotros hemos venido a experimentar como humanos que me parece que es la experiencia más bonita que se puede tener. Y, y, y a mí si sí me, me dice, ¿tú repetirías tu vida y pues, con todo sufrimiento los dolores lo firmo ya? ¿No? Sí, porque creo que no puede haber una experiencia mejor que, que esta. Pero a lo mejor una piedra ha a fragmentar piedra y tiene su conciencia de esa piedra, yo no lo sé. Pero creo que sí, que por qué no, que todo tiene alma y que todo tiene sentido desde el punto de vista sagrado de la existencia. Que todo tiene un porqué y un qué. Uno y dos. Esto es la misma. ¿Tú ¿Crees que el, el destino está escrito? ¡Ah! Oh, ¡Qué buena pregunta! Que si creo que el destino está escrito. Yo eh, esta pregunta se la acabo de hacer a un, por, por email a una persona y, y no he tenido respuesta todavía porque yo periódicamente me la hago. Hay veces que pienso que sí y otras veces que digo si yo lo estoy eligiendo continuamente, ¿cómo va a estar escrito? Es mi primera pregunta. Pero... Eh, si decimos destino no como algo muy concreto sino algo que, por ejemplo, he venido a ser feliz ¿no? o he venido a experimentar el sufrimiento ¿no? cada uno sabe a, a, saber a qué ha venido pero cuando tú descubres a qué has venido para mí eso es cierta clase de destino ¿no? es decir, si yo he venido a ayudar a otras personas o a guiarlas o a intentar cambiarlas yo, yo siento que soy un, un potenciador de cambio ¿no? de cambio de las personas que se encuentran en un momento fijada en su vida yo tengo esa vibración o sea, yo simplemente estar con esa persona eh, eh, y es un empujón que le doy ¿no? aunque no haga terapia, aunque no le diga nada ¿no? es simplemente esa vibración igual que hay personas que son increíblemente amorosas y y te dan paz, o personas que vienen a ayudar eh, a, a los enfermos y tienen una paciencia y tienen o, o, otras miles de cosas. ¿no? Cuando tú descubres esa misión, ese propósito de tu vida, yo a eso sí te puedo llamar destino. La manera en la que llegas a eso, que es infinita, es lo que te va haciendo, eh, digamos, eh, experimentar tu vida al yo puedo llegar a ser feliz eh, de esta manera, de esta otra, o llegar a, a ser ese potenciador de cambio o esa persona que cuida a los demás, pues lo puedo hacer el enfermo, lo puedo hacer el niño, lo puedo hacer de una manera determinada. Y si llego y si lo voy haciendo conforme a, a ese propósito, llego llegando a mi destino como yo voy decidiendo en cada momento qué lo debo de hacer, seré feliz. Pero si lo estoy haciendo, o feliz, o digamos las cosas ¿no? Vamos a decir que la vida es un poco más fácil. Pero si yo me estoy resistiendo, porque mentalmente a lo mejor he sido educada para... Bueno, yo fui educada para ser abogada. De hecho, lo sigo siendo, pero ya hago muy pocas cosas, porque hago lo que me gusta. Pero si yo hubiese dedicado mi vida exclusivamente al ejercicio de la abogacía, yo no estaría aquí y mucho menos estaría tan feliz. Se sería seguramente una persona amargada haciendo lo que se esperaba de mí y probablemente llegaría un día en el que yo mmm, pudiera haber sido esa gente de cambio desde otra perspectiva, ¿no? A lo mejor eh, consiguiéndole a alguien un pleito en una cosa que le cambie la vida, pero no es exactamente. El... El, el destino, o sea, es el destino pero no de la manera que a mí me gusta, por, con lo cual estoy llegando, pero llegando de una manera diferente, con más sufrimiento, ¿no? E, eso es lo que pienso ahora, igual mañana pienso otra cosa, porque esto como va a cambiar <risa> Sí, eh, has hablado antes eh, de varias teorías, ¿no? Las teorías que contemplan, ¿no? Por un lado, eh, la científica, ¿no? Y luego has dicho tal vez, el nivel conciencial y luego el, eh, el porcentaje del cerebro, ¿no? No sé dónde he visto yo en algún sitio que ya la ciencia incluso está hablando la, la teoría de, de, de nivel de conciencia, nivel de, de vida después de la muerte, incluso utilizando el método científico. No sé si tú conoces algún algún estudio riguroso eh, en ese aspecto, ¿no? Que realmente, incluso la ciencia ya está hablando de esa... De sí. De teología, ¿no? sí, he hablado de, de la investigación, el Proyecto AWARE, pero hay otro que no me acuerdo ahora mismo. Lo iba a apuntar y de acuerdo no lo apunté, pero se si lo paso a él y os lo, lo dan, porque es un... son datos de científicos que efectivamente um, terminan concluyendo igual que el Proyecto que no tienen una explicación científica para eso y que la única explicación que les da más respuesta es la conciencia. Y te puedo... No sé cómo era... ASPE o ASPE... Es un programa de voluntarios eh, que se dedican a investigar en, en todas estas experiencias, en distintos hospitales y con, con todos los digamos la máxima rigidez científica pero no consiguen llegar a nada nada más que a la conclusión de que, de que existe una conciencia que hasta ahora se ha pretendido adaptar pero que no queda más remedio que empezar a integrarla ¿no? de alguna manera es como si se empezase a espiritualizar la ciencia o empezar a darse la mano porque desde... Miles de años está hablando de lo mismo, con distinto lenguaje. Lo que pasa es que muchas veces, a ver, una persona que durante toda su vida, yo esto no es una crítica, sino que me pongo en ese papel, ¿no? Si yo he sido educada para ser médica, me he pasado 7 10 años estudiando una carrera, 30 años de ejercicio, siempre pensando que esto es así porque es así y no te salga de la traumatología porque lo tuyo no es la eh, psicología o no es la, eh, la estomatología, ¿no? lo que sea. Entonces, yo mmm, voy a ser muy no inflexible pero me va a costar mucho cambiar porque he sido educada para vivir ahí salvo que te ocurra algo que te cambie la vida y entonces empiezas a verlas de todas las perspectivas porque, bueno, a lo mejor la vida no es como me la han jodado o a lo mejor no es como me lo han hecho creer desde pequeña o a lo mejor me dieron, me dieron las herramientas que en ese momento o la ciencia estudió, y lo que en ese momento convenía pero llega un momento que, a ver, la, los zapatos de cuando tenía siete años no te valen. Hay que empezar a cambiar de talla, ¿no? No hay que empezar a cambiar los muebles de la casa, porque sí, las he son muy bonitos, pero ya no... uno tiene bien. ¿Aberia? Buenas tardes. Yo estoy oyendo, pero yo puedo hablar, estoy oyendo y muy interesante todo y que otros también pero yo hablo de una experiencia personal mía Hablo un poquitín más alto medio, por favor que hablo de una experiencia personal mía que hace bastantes años, a lo mejor de un momento dado no lo digo pero me puse muy enferma y estuve escuchado este viaje en y en ese tiempo me eh, un cosas muy bonitas para mí fueron mmm, cambios, cambio, mucho cambio. Y ya, ya os digo que estuve en coma y en ese momento pues todo el mundo me de... no, o sea, oía perfectamente al personal que tenía alrededor, que me ve, se muere, que no me coge la mano, que tal, que no le queda nada. Y yo sentía una fuerza interior. Dentro de mí, que parecía como que... Parecía, no. era una fuerza que no me podía mover. Claro. me le decían, yo si estoy viva, pero no está. Dije, no te lo Ya te digo, había gente por ahí que conocía. Anda, pero si la conozco yo, pero si... está chica, pero... Porque era más joven. Y... Y aquello, pues, te puedo decir que... Eh, me transportó a ese túnel que veo una luz al fondo, pero yo no llegué, no llegué al fondo. Bueno, pues después de tres días eh, mi vida cambió totalmente. Porque yo era la típica persona de mi marido, mi trabajo, mis hijos, mi familia. Y ya está. Entonces, de, cuando yo salí de todo aquello, parecía que me había mucho la cabeza a revés y salí con una ganas de trabajar, de de, de de ayudar. Y ahí comenzó mi cambio de vida. Que yo creo que si me y eso, pudiese ser una persona que cada uno descubrimos en nosotros. Eh, bueno, los valores, la, los valores que tenemos interiormente. Eh, que no nos descubrimos, a lo mejor a través de, un, de un, una experiencia es cuando se da cuenta. Y yo me doy cuenta que en ese momento, o sea, que cuando lo estoy tomando, bueno, mejorando, pues yo ya lo que me había dejado atrás no me valía. No me valía para nada. Y entonces comencé, pues bueno, a crecer como, eh, como persona espiritualmente, muchísimo también. Y también a ayudar, a ayudar a la gente. Y eso ha sido, desde 35 años, mi vida ha sido así. Y me he sentido, he tenido cosas fuertes, pero lo he visto desde una perspectiva como como estar diciendo que, que todo pasa, y que es así lo que nos vamos a decir. Y les pues puedo decir que para mí fue un cambio mmm, muy hermoso, y, y estoy aquí y, y sigo, sigo ahí en esa vida Muchísimas gracias, le mando un aplauso. Es que yo conozco varias personas, se lo han nombrado a tres, pero conozco varias personas que lo han venido y es como tú dices, ¿no? Y es la sensación de que la vida es un regalo y y, que, y... y curiosamente te traen muchas ganas de ayudar y de... y de ser tú auténticamente, ¿te importa ya todo...? Que lo hace lo haces... A lo mejor... ¿Te, te, te han habido personas que han dicho, por ejemplo, lo haces tú... En fin, para quedar bien, para que los demás te vean como, pues bueno pero es una persona ahí y lo hace todo ficticio. Y yo le he dicho no, yo lo hago porque me sale y porque lo llevo ahí dentro. Es que no es para que me digan, ay, oye, qué bueno, qué regular, en fin, que me, me catalomen de algo, pero yo me vengo de que me salgo. De, de mi interior, pero a partir de, de, ese, de esa experiencia, porque anteriormente era pues, una, una persona que trabajaba y, y lo mío, lo mío la, para mí, mi familia y, y mi trabajo. Yo te voy a hacer una pregunta, porque les, les estaba diciendo, y tú crees que de alguna manera, tú provocas, no provocaste, porque es difícil decir, me voy a provocar una enfermedad, pero. Eh, ¿Tuviste esa voluntad de tener la experiencia? Pues, voy a algo, no sé si yo me has escrito, pero mira, eh, yo antes, o sea, me diagnosticaron con un cáncer, así le meto la mandíbula, me la quitaron y todo. Pero antes de ir a operar en ese tránsito de papeles, de la familia, que no, que no vayas, que. Pues me llevaron un viernes a un curandero, un curandero que era muy importante en el trabajo, que yo llegué allí, aquello me impresionó. Y aquel señor me dijo, yo creo que no tienes nada, pero tú. Cuando llegue el lunes, porque el lunes ingresaba yo, yo en la ciudad sanitaria. Pero tú el lunes, donde tu corazón te guía, te vas. Yo te puedo decir que no tienes nada. ¿Sí? Y yo llevo el lunes por la mañana, ya lo he Me fui al día a la meseta y me operaban a otro día. Y yo creo que esa decisión la tomé yo. No, no, escuché a este señor, después me tocaron de todo y no tenía nada, o sea que me destrozaban la boca, pero no, le damos por, por bueno, aquel, sí, sí, sí, sí. aquel susto tan grande y aquel sufrimiento y aquel dolor, pero dolores físicos, ¿no?, y de todo. Pero después, algo con el tiempo, eh, he visto que, que es un para Porque es como, aquí, si, bien, sí, bien. es como si. Ese canal que podía haber sido una mía o podía ser otra persona. Bueno, mi marido estaba al pobre que me llevaba a donde fuera, pero para que no fuera a, claro, a no, la. Pero, la, pero la, mi pregunta ahora era, ¿Es, es como si esa persona. Te hubiese dicho realmente lo que tú tenías que oír, lo que estaba dentro de ti. Es como poner en palabras de otro algo que tú necesitas oír que está Sí, sí. Cuando me dijo, tú cuando el lunes por la mañana te levantes, con corazón, el te digas, ahí. Y entonces creo que eso fue mi decisión. De cuando yo me levanté, pues yo era irme. Y, mi voluntad. Sí, mi voluntad, que, que toda mi familia en contra, que no, que me la funden nada, que... pero yo dije, eh, fue un momento así de decir, no, que yo quiero solucionar esto, ¿eh? sí. pero a me vino, pues para hacer cantidad de cambio, sí. en la familia, en, todo. en eh, mi vida personal, sí, sí. en mi vida personal, en en todo. Es todo, sí, todo bueno lo hemos dicho antes, ¿no? Todo tiene un sentido, todo lo que nos ocurre. Y a veces mm, queremos desterrar o mm, quitar del medio eso que nos hace sufrir o que nos está haciendo sentir que no vamos bien o que estamos errando, entre comillas, ¿no? Cuando realmente está ocurriendo porque tú necesitas vivir esa experiencia para, para leer otra o para darte cuenta de algo o lo que sea. El que que lo no, estamos no la vida fue, vamos, la vida, un cambio de la vida. Mm. De estar allí solo con lo mío, con el trabajo, y bueno, salieron nada. Y, y salieron nada. Sí. ¿Sí? Has hablado antes del de desdoblamiento, que lo has conseguido. ¿Puede hablar algo esto? Sí, del desdoblamiento. Del sí. A ver, ¿desdoblamiento te refieres a viajes astrales? O te... Sí, sí. ¿Cómo está la historia de eso? Perdón. Mi historia. ¿Y quién no lo Mi historia, mi historia. ¿Su historia? Mi historia. Ah, sí, sí. ¿No? Pero le contesto a ella, sí. Es que, le parece? que, puede que me que te conteste algo a, a ella. Ah, vale, bien. Pues, pues, pues diga. Sí, me sí, pasó sí. hace primavera en la gente. En la primavera, ¿no? Yo fui a dormir a la siesta y bueno, fui a dormir a la siesta me suben, ¿no? En la casa. Y de pronto fui a abrir los ojos y los ojos con... no se me abrían. Fui a mover los, los brazos y los brazos, pues tampoco se me movían. Fui a abrir y no voy a los ojos y no se me miran los ojos. Fui a mover los ojos y dejar los pies, tampoco se movía. Conforto, me movían. Con follo, me lo he dejado pero después no se me movían. Y de pronto me vi fuera del cuerpo. Y dije, ¿sabes? Y dije, fuera del cuerpo. Si estoy fuera del cuerpo, que te viajando. que en cuerpo. que estar en el que estoy pensando? La... que que no estoy pues, que luego, el cuerpo. El la pared que el cuerpo. en blanco y se desaparece que sería un paisaje completamente diferente de un colores, con un mundo y alguien me dijo, ven, y él, y no, no entra, no, porque para ya no, no, un hijo y otro más. no, porque si fue, no, no, no, no, no, no, no, que no, ¿Que no, no, no, no, no, Quiero volver a mi cuerpo. Y entonces una voz me dijo, ¿ah, sí? O pues si quieres volver a tu cuerpo, tienes que nombrar mi, nom mi, mi nombre sagrado. ¿Tu nombre Salah? Sí. Y entonces... Tienes que nombrar el nombre de, de Jesús. Por la boca. Porque no se movía. Entonces a abrir. Y con las palabras rotas, al final nace hace nombre, una palabra, una palabra, lo más dicho, y en el cuerpo ya digo, mm. me a sentar y volví a decirme, ¿has visto? Ahora vas a tener que decir a todo el mundo, que la muerte no existe, a todo el mundo le que, que la muerte no existe, la muerte es eterna, o sea, la vida es de menos provecho, la vida es eterna, ya lo sabes, todo es eterno. Así que ya en adelante, ve a todo el mundo y ve, la vida se perde. Y lo que me voy a contar a todo el mundo es que estaba dormido, pero no era un sueño. Yo estaba, yo estaba como estaba, pero no era el sueño. Estaba, estaba como estaba, pero no era el mismo sueño. Y yo, la verdad, ella está la, la verdad que, bueno, ¿lo has vuelto a repetir eso, los viajes? No, no. lo que más me ha pasado ha sido otras cosas. ¿De, ¿De ese estilo también? Sí, de ese estilo, otras cosas también, que a lo mejor estaba durmiendo y el, el cuerpo me se me paralizado completamente. Uh -huh. Pero completamente paralizado, que era como... Que como, una, como una tumba. El cuerpo que no puede ni mover el cuerpo, no puede ni mover. Hasta que quedaba inerte, inerte el cuerpo, y que que quedaba en medio media hora el cuerpo que decía, anda, de aquí me iba a un hospital, estoy en un hospital <risa> en urgencia y yo que con un de aquí no nos mueve nada. Y entonces me acordaba de, de esa frase que se decía, si tú eres si mi nombre, te lo voy a solucionar todo. Eso fue una frase que me acordé y volví a decir lo mismo. Esto era como un juego, como un a veces como un juego se me metió debajo de, de, de las piernas, que me quemaba. Y al final y la, mano, y empieza esta luz, en la en la la Realmente, desde mi punto de vista, lo que, lo que hiciste fue un acto de voluntad. No importa si lo que te pedía era que dijeras el nombre o que hiciese un gesto de lo que fuera. Es el acto de voluntad de decir, yo decido, no yo vuelvo porque mmm, creo que tu experiencia desde mi perspectiva, que me puedo equivocar, pertenece al tercer grupo de lo que he hablado. Es cuando tú recibes, eh, digamos, un sonido o la un, presencia de otra No he visto presencia. No he visto presencia, pero sí oíste algo. No, eras tú mismo lo no mejor. No, no, yo estaba completamente... Como si tú te vieras completamente... Estás completamente... Que tu cuerpo está... Que no se mueve. A, sí, sí, paralizado. Y, paralizado. Y tú te cambias. No puedes... Te, sabes que te vas a sí. quedar? en Que el te Que le metes... Que vamos, que... Sí. Y te acuerdas de una frase que dice... Si me mi nombre... ¿Qué te soluciona esto? Es y era la que única que se había obtenido. Eso tenía. fue el recurso que tú tuviste. Ese, ese, ese el tuviste. Tú tuviste para, para salir, para volver claro, de ahí. Claro, claro. Pero sí. es algo, digamos, interno tuyo, de tu propia sabiduría que claro. te hizo. Claro. No, y es en ese momento, como fue evacuado, como fue, se metió en los pies. Es que es instantáneo. Y, está y está con está una rápida tremenda se me hirió. Me quedé sentado en un momento. A todo el mundo diré que tú necesitas de verdad. Vale. Bueno, al final eso es muy también muy subjetivo tuyo sí. de tu religiosidad y de cómo te No, yo no quiero cambiar la religión, ¿eh? No, eso es su experiencia y es respetable como cualquiera, pero en términos generales, sí. por abstraer, vamos, no, no quedamos en el detalle. Creo que lo que a ti te hizo volver fue tu acto de voluntad, independientemente de, de los agentes que aparecieran del sonido de, o del sentimiento o de lo que fuera, ¿no? Y contestándole a ella, que es verdad, tú, yo creo que lo que tú viviste fue un viaje astral, no siempre tienen los mismos condicionantes como la, el tránsito, que hemos hablado antes. No, no siempre se dan los nueve pasos esos que se han descrito. Tú, por ejemplo, no sentiste el ruido, ¿no? De ese ruido fuerte. Y hay muchas personas que sí sienten en los viajes astrales Yo, por ejemplo, desde pequeñita, los he hecho y yo no sentía ruidos. Lo que pasa es que... Mmm, mmm, nunca lo he contado, entonces es pues la primera vez que lo había contado. Y bueno, pues va sí, sí, sí. con ustedes. Sí, sí, sí. <risa> lo único que puedo decir es que desde pequeña eh, los tenía, eh, tal como tú lo has expresado, de sentirme un poco paralizada y que mi cuerpo se iba y veía mmm, otros paisajes, otras personas, otras experiencias, ¿no? Pero también tuve muy malas experiencias porque mmm, mi situación vibracional, por decirlo de una manera así un poco más mmm, esotérica, en ese momento de pequeña pues yo no estaba muy feliz. Y, y como no estaba muy feliz, aunque me encontraba en otros planos tampoco era muy feliz. Y eso me hizo tenerle bastante pánico al asunto. Y llegó un momento en el que mmm, mi acto de voluntad, mis actos de voluntad decían no y yo no me moría ahora es diferente, ¿no? Pero mmm, que, que no siempre nos encontramos, y sobre todo cuando somos niños, y cuando no puedes hablar de eso con nadie, porque mi familia no para nada, ¿no? Bastante ronitaras allá, si encima con todo eso me deselegan con cinco años. Pero no es fácil y, y no siempre es bonito o no siempre es agradable. Y la experiencia es lo que te va realmente diciendo, ¿no? Seguramente tú, ahora, como otras experiencias, tengas mucha más fluidez, y mucha... Eh, bueno, te da palabras, ¿no? Como todo. Quiero entender que al principio tus viajes astrales eran inconscientes o involuntarios. ¿Ahora los haces voluntarios? Sí. ¿Tú propones un destino o simplemente... cómo lo haces? ¿Podrías decirlo? Sí, no. No tengo momento, pero, pero, pero, porque... Muchas gracias, señor, por lo que por lo que ha contado. Yo creo que le deberíamos dar una plaza. También les ha cruzado con la pregunta del. Sí, ¿te ha respondido a la pregunta a ti? ¿Cómo has terminar de responder? Sí, sí. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿continuamos contigo era...? Sí, que sí, que he supuesto, o he, he entendido que al principio tus viajes eran involuntarios, los hacías de una manera natural. Ahora, ahora los haces voluntarios. Sí. ¿Tú decides dónde vas o cuándo lo haces? Eh, yo decido cuándo. Lo que no decido es dónde, porque confío en que voy a llegar o voy a hacer o voy a experimentar lo que necesito en cada momento. Esto es un, un entrenamiento en el sentido de confianza, porque yo he sido muy desconfiada por mucho tiempo, ¿no? Y ahora lo que hago es abandonarme a, a mi mejor versión, como hablábamos antes, ¿no? Yo sé que lo que voy a experimentar, lo que voy a vivir lo que me va a venir a mi vida es lo mejor que me pueda a, a aparecer en este momento. Y confío, plenamente. ¿Con, los, los ¿Con qué objetivo lo realiza? ¿Con... ¿Cuál es el, el... Para mí Si sí, ya cada vez hago menos porque yo creo que todo me va pasando y me va ocurriendo en mi día a día sin necesidad de buscar en otros planos porque esta es mi realidad y porque a veces se corre el peligro durante un tiempo me pasó de estar más queriendo estar en otro plano que en este y yo he venido a experimentar la vida como ser humano en la Tierra junto y, y esto que me está ocurriendo es lo que tengo que vivir y es lo que además quiero vivir entonces con la experiencia diaria con las personas que encuentro con cada cosa es como un ejercicio de meditación constante es de decir, esto es lo que está pasando tiene un sentido que a lo mejor no lo estoy comprendiendo ahora pero todo se está quedando registrado cuando hago un viaje o un, cuando tengo algo que desde mi mente ya me he dado cuenta que es mi mente la que se preocupa y no, la, y, y, y no le digo, mira, apártate, que ahora mismo no te necesito, sino que busco como sea una respuesta. busca soluciones a algo que te preocupa. Sí, pero cada vez es menos. Cada vez la confianza es mayor. Por lo tanto, esas experiencias las busco bueno, ya casi nada, ¿no? Si las hago desde otra perspectiva, por ejemplo, con la programación neurolingüística, que me encanta. Y es algo que yo hago eh, aquí, ahora y físicamente obviamente, pero no necesito entrar en otros planos. Lo que pasa es que sí ejercito mucho el sueño. ¿Puedes explicar un poco, por, habla la ignorancia de qué es la programación sí. neurolingüística? ¿tú? Sí, la programación neurolingüística... Es, eh, se le llama a uh, un estudio que dice que nosotros actuamos y de tenemos determinados comportamientos, determinadas manías, creencias, actitudes condicionadas por experiencias que hemos tenido anteriormente. Entonces, imagínate que tienes una fobia tremenda a volar en avión pero porque, porque tenés perder el control, porque te pasó cuando de pequeño o tienes una alergia o tienes lo que sea, ¿no? La programación neurolingüística conecta ese comportamiento con una emoción, un trauma o con una experiencia que a ti te ha hecho que tú vivas eso tal cual. Entonces, lo que hace es modificar esa emoción para que tu comportamiento sea diferente. Y es facilísimo. Es como una regresión. No, se utiliza, el origen? No, se utiliza mucho la relajación eh, lisoniana porque cuando tú llegas a un estado alfa de, digamos, o sea, cuando estás menos condicionado por todo lo que tienes alrededor, estás más receptiva y llegas a niveles más profundos de conciencia. Se hace la relajación para acceder a tu profundidad, para bajar un poquito el, el, el, esa ese. Indagar un poco más en el inconsciente, entonces es más fácil trabajar, pero no te duermes, no te hipnotizas, no hay, no, no, hay, hay veces que se usa regresión, hay veces que no, porque la, la, la, la programación de la tiene una de las herramientas en la regresión, sí, pero no necesariamente, hay, hay ejercicios súper fáciles, que cuando te han adiestrado, eh, oh, porque todo es un entrenamiento, entonces, cuando ya te han registrado lo puedes hacer así. Esas son las quitarlas más, otras quitarlas menos, pero todo el mundo consigue, si está abierto, porque en realidad el terapeuta y la, y la, o la terapia o la herramienta no es lo importante. De lo que he dicho, desde mi punto de vista, lo que importa es la voluntad. Si yo quiero curarme, me voy a curar, aunque sea tomado un vaso de agua con tres bolitas de cacahuete. Si es que da igual, si es que yo he decidido que me voy a curar, me curo es que yo he decidido que voy a quitarme esta fobia y me la quito es que, y, entonces te aparece lo que tú en ese momento necesitas para saber. ya está o para conocer o para conocer o para lo que sea aparece la persona, aparece la herramienta, aparece el lugar, aparece la experiencia pero porque tú la has creado, tú la has atraído yo no estoy aquí porque yo haya dicho no, es que nos hemos construido para hablar de esto porque a todos nos, nos interesaba el tema y yo no estoy diciendo nada mmm, que, que, que yo solo pueda decir, para nada. Es algo que está entre nosotros, es algo que ya está aquí, es un conocimiento de todos. Yo, yo te estoy diciendo lo que tú ya sabes. Solo estoy recordándote lo que tú ya sabes. A a si por favor, que decirnos a los que desconocemos por completo lo que lo que es un viaje astral, lo que es, ¿eh? o sea, lo que tú consideras que es un viaje astral. Porque yo a veces cuando le estabas explicando lo que hacías, pensaba que te referías a la vida real. O sea, yo he visto un paralelismo, ¿no? Entre lo que tú llamas viaje astral y realmente como tú puedes vivir la vida, tú puedes vivir la vida construyendo, sin miedo y, ¿sabes? Abandonándote a las circunstancias que te entonces cuando después has dicho que era un viaje astral igual ah, me he perdido no sabía a qué te referías y si lo puedes explicar, por favor bueno, técnicamente técnicamente esto se estudia se ha estudiado siempre en el chamanismo y yo no sé si alguno ha leído los libros de Castaneda o el Don Juan eso, ahí se explicaba muchísimo ¿no? técnicamente un viaje astral es una experiencia muy parecida a lo que hemos venido a hablar hoy que es un, digamos un, una experiencia de fuera del cuerpo en el que, eh, digamos, tu espíritu o tu conciencia o como le quieras llamar cada uno vive una experiencia ajena al cuerpo el, el cuerpo no se mueve el cuerpo no está clínicamente muerto como en la experiencia de tránsito porque tiene todas las constantes vitales pero no está activo, está dormido Estás hablando, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Yo entiendo porque me estás diciendo que sería algo así como meditar, visualizar y transformar, ¿no? no exactamente, no. no. Porque en la meditación, eh, si haces visualizaciones, tú estás utilizando tu mente, estás dirigiendo tu mente a eso. Si te están, por ejemplo, poniendo una visualización con un audio y tal, no te imaginas la cascada el no sé cuánto. Ah, no, no, no me refiero hay... a eso. Como, como tú has dicho que... Eh, digamos que utilizabas esta herramienta cuando algo te preocupaba o algo te tenías poco. Todo... Yo me refiero no a algo inferno a ti, sino a, ti, a decir que tú visualizas lo que... No es que te visualices conscientemente, sino que al ponerte a meditar, inconscientemente te sale lo que a ti te está un poco incomodando. Entonces, en lugar de apartarlo, como tú decías, te permite vivirlo ¿no? Es que es diferente. Es una experiencia real. O sea, ¿Tú no has recordado nunca un sueño súper vívido que, que te parecía que estabas ahí realmente? Y hay veces que no sabes si es verdad o mentira Pues eso es un viaje astral Lo que pasa es que cuando lo has hecho más de una vez tienes conciencia de que es un viaje astral y no un sueño lúcido, que es diferente Incluso cuando eh, tienes experiencia y lo manejas manejas esa herramienta o esa capacidad Puedes dirigir tu propio viaje. Es como si tú, en tu sueño lúcido, te dices cuenta de que estás volando y dices, me voy a parar aquí. Y tú diriges tu sueño. Sabes que estás soñando y dices, y ahora me voy a despertar. O ahora voy a ver a Juanito O ahora me voy a tal sitio. ¿Y cómo sabes quién no es tu mente? ¿Perdón? ¿Cómo sabes quién no es tu mente? ¿Cómo sabes en el sueño que no es tu mente? qué es alma, qué es mente, qué es espíritu, yo eso no tengo la... La, separación. la separación, está todo dentro de esa parte que no conocemos, de esa parte que lo único para mí que importa es la experiencia, o sea, para mí lo que importa es que yo estoy viviendo esto desde una perspectiva de, por ejemplo, el sueño me lleva donde sea y te he y hay que ver lo que he soñado, o... Estoy viviendo esto de tal manera que yo dirijo, me encuentro con personas y le digo a, a ti no, tú sí, o contigo hago esto y contigo no. O... Sí, pero aquí no intuiciones, ¿no? No son intuiciones, es una experiencia real. Es como, como si ahora mismo estuviésemos en un viaje astral y hay veces y, y se estudia, se estudia porque hay cursos para eso que yo no he hecho ninguno como ya no traigo de fábrica. Pero hay quien utiliza, pero eso se ha estudiado mucho en, en Teosofía y en, y en otras ciencias, eh, ¿no? Eh, así, más esotéricas. ¿De qué manera distinguir un viaje astral de la realidad? Y hay técnica por ejemplo, para uh, afectas si así tirarte del dedo, porque si estás en, el, en un viaje astral el dedo se estira porque no tiene sentido de la materia y aquí no. Ahora no chocó en un <risa> <risa> <risa> que había La última pregunta, ¿sí? Ah, sí. Pues no o sé, sea, a lo mejor alguien tiene algo más interesante que preguntar, No sé... La última, la última. última la última, la Era una cuestión de experiencia, pero... de cara que yo, por ejemplo, no fue con un familiar. O sea, un familiar estaba... Bueno, mi padre estaba ingresado, y, y bueno, fue cáncer, que se muere, lo típico, así que... y, y nada, y me fui a mi casa a dormir y soñé que entraba a la habitación y que el compañero de mi padre eh, tenía la mascarilla de hada y que, y que estaba con su mujer y su mujer me decía, «Se ha muerto». Y yo pues, le daba unas palabras como de, de aliento, ¿no? por las circunstancias fue un sueño. Y al día siguiente fui al hospital <risa> Abro la puerta de la habitación y me encuentro que la cama está vacía, la de su compañero. Y mi padre casualmente eh, le pregunté dónde estaba y decía que no sabía que habían, se lo habían llevado a hacer una prueba a otro hospital y cuando volvió ya no estaba. Y le pregunté si iba a la mascarilla la de Adel y me dijo que sí y le dije que había muerto. Y entonces nos fuimos a preguntar información y su compañero había muerto. ¿A qué responde eso? ¿Por qué? yo lo soñé mucho antes de que, o sea, unas horas antes de que pasase. No tengo ningún tipo de vínculo con esa persona. Pudo ser una casualidad. Porque si una persona más con la sensibilidad que yo tenía con mi padre, ¿por qué me centro, ¿no? Y lo veo como algo que real, interactúa, incluso. Con, sí, con su gracias. Mujer. Mira, eso tiene que ver desde mi punto de vista. ¿eh? Yo siempre hablo desde mi punto de vista, claro. Con lo que ha preguntado antes aquí el, el compañero, sí, ¿no? con el, te el tema de, los, de, la, de las distintas dimensiones. Mm, a ver, la característica que yo he observado en, en personas que hacemos este tipo de experiencias es que somos muy sensibles. Entonces, cuando tienes una sensibilidad, ya sea porque tú has nacido así, o porque tienes una circunstancia en este momento que te hace estar mucho más perspectiva a todo y más cuando eras tu padre, tu especial, con una enfermedad, etc. Digamos, todos tus sentidos se desarrollan. Y no es algo que sea raro. Antes, seguramente, en la antigüedad, esto era mucho más normal. Lo que pasa es que ahora, por Ahora no, no estamos adiestrados o digamos lo hemos apartado. Esto es una facultad natural del humano. No estamos hablando de nada raro. ¿vale? ¿Qué ocurre? Que como tú quieres saber, tu sentido se audiza Y en ese momento que tú estás... Sí, en ese momento que... Sí, no lo quiero que no en ese momento, tú has eh, abierto unas ventanas, o unas compuertas, o unas antenas, como le quieras llamar, para saber más, porque tú necesitas ese vínculo, y sencillamente has accedido a algo que ya estaba en ti. Que seguramente hoy, si tú lo adiestras, eso saldría con mucha más facilidad. Pues ya lo tienes, lo tenemos todos. Y como ya has tenido en la experiencia, el camino es mucho más fácil que si nunca lo has tenido. Pero lo que estás haciendo es, con tu conciencia, ya no hablamos solo de mente, alguien preguntaba. No es mente, es conciencia. Esta, esta señora que ha contado en día tan bonita su experiencia, ¿no? no es tu mente, es todo tu ser. Y lo dicen todos los libros que hablan sobre, sobre estas experiencias, que la conciencia sabe todo todo es todo, hasta lo que está a tu alrededor todo lo que tenga que ver contigo pero si tú preguntas de otras cosas, también entonces, en ese momento tu conciencia estaba pendiente de tu padre desde mi punto de vista, ¿eh? te estoy dando la, la explicación y por lo que he leído también a mí me cuadra y simplemente cuando desarrollamos nuestra conciencia con distintos métodos y empiezas a tener otras experiencias que antes no tenías, simplemente porque abres las antenas, abres las, las compuertas. Y aquí en entonces era como algo que yo veía, no, no tiene nada que ver con mi viaje central, porque mi viaje central es moverte ¿no? con tu esencia a otro punto donde está sucediendo algo en ese momento, solo que yo estaba viendo algo que iba a suceder, es que Entonces, responde más a, a otro espacio-tiempo distinto, ¿no? A mí las etiquetas no me gustan nada, porque dónde está la frontera de una cosa y de otra eso es meterle mucha mente. El tema está en que tú no tuviste la sensación de salirte del cuerpo, en fin, todo el protocolo que se le da a un viaje astral. sal, pero para mí da igual, o sea, tu conciencia ha estado en otro plano. Y me da igual la etiqueta, ¿no? No, no importa, si, bien, si bien en, es es que eso creo que no tiene tanta importancia, lo que importa es lo que tú experimentaste y que después te diste cuenta que era real, ¿no? pues muchísimas gracias. Nada, gracias a ti. La última pregunta, sí? Sí. No, no, no. Adelante. Uh, me gustaría resumir, al menos para mí... ¿Puedes hablar un poquitín más antes, por favor? Eso, vente para acá. Eh, me gustaría resumir, al menos para mí, eh, la impresión, conclusión de toda esta reunión. Eh, porque yo me he quedado muchísimo con tu frase que, a través de la experiencia que la cuentas tú que la cuentan otras personas, me ha quedado con la frase bastante clavada en mi cabeza, que mal no que por qué te ves la, la muerte. Eh, mi pregunta a lo mejor que no tiene que ver mucho con, con el tema de la reunión, pero aún así la voy a saltar. Si es así, ¿qué es lo que para ti, personalmente para ti, porque la respuesta es muy personal de cada uno que al menos ha vivido la experiencia, ¿qué es para ti lo peor? ¿Dónde ver de qué? Estoy formando. Lo peor. Eh, ¿Vivir dando la pena o la muerte? ¿Vivir dando la pena? Dando la pena. Dando, la pena, dando pena. Dando pena. Haciéndote la víctima. Sufriendo. Sufriendo. Sí. ¿Qué es lo peor? ¿Vivir eh, sufriendo? Sufriendo dando pena. O dando pena... ¿O qué es lo peor? ¿Esto o la muerte? Voy un poco por extremo A ver... Efectivamente, es muy personal, porque alguien que intenta, o que, que está viviendo desde ese sufrimiento, o como tú dices, dando pena, quiere algo a cambio. A ver, nosotros, eh, por suerte o por desgracia, eh, actuamos mmm, porque queremos conseguir cosas desde pequeños desde pequeños lloramos para comer para que nos hagan caso o nos hacemos lo gracioso o lo listo o lo, lo que sea para conseguir la atención de papá y de mamá eso es un patrón que se va eh, agrandando con el tiempo hasta que si un día te das cuenta de que estás haciendo eso esto no tiene importancia si tú vas bien. Pero si tú estás sufriendo y no quieres sufrir, algo habrá que cambiar. Entonces, ¿qué ventajas consigues sufriendo o dando pena? ¿Y qué ventajas consigues soltando ese sufrimiento e intentando ser tú misma y ser feliz? Porque hay quien quiere sufrir porque está pegado al sufrimiento, porque es la única manera que tiene de sentirse vivo. Sí, pero el sufrimiento es un ingrediente de la vida que no que existe, que no se puede evitar. No, no, Pero no es, no, lo, mismo, no es lo mismo vivir dando pena, que la gente te dice me das pena, o qué pena de vida, o qué pena de personalidad, o qué pena de destino. No sé si me explico. Sí. Sufrir no es lo mismo dar pena a los demás o a ti mismo entonces, en este momento crea un extremo, se genera un extremo que o buscamos la muerte pensando que allí podemos encontrar la paz ten o, te, cuidado, o tememos ten. la muerte. No, ten cuidado. Porque a veces, el buscar la muerte o hablar de ella, también es una, una llamada de atención. ¿Parte de quién? doy tanta pena, no me hacéis mi caso, pero mirad hasta qué punto he llegado de pena que tenía y ahora me salgo con la mía ¿quién se sale con la tuya? cuando a ti te está importando, no a ti, a cualquier persona, no, no es personalizada cuando a cualquier persona le está importando más lo que piense de ella lo que diga, lo que haga, lo que tal, no está viviendo su propia vida y si tu propia vida o la de esa persona no le gusta siempre la puede cambiar porque tienes la voluntad de cambiarla aquí y ahora, en este momento es así de fácil y tan difícil porque estamos metidos en unos patrones, en unos parámetros de los que a veces nos cuesta salir pero ¿qué, qué, ¿qué compensa más? yo soy una de estas que a mí me importa muy poco la opinión de terceras personas, sobre todo las personas desconocidas para mí. Pero yo siempre eh, me llamaba atención por qué la gente va por este extremo. O temen mucho la muerte o están buscando como solución. Eso es lo que yo no, no, no comprendo. Entonces, claro. Eh, escuchando las experiencias de las personas que de alguna u otra manera tenía este acercamiento o sensación de acercamiento a través de cual luego se valora muchísimo la vida y se aceptan eh, las recepciones de, de, de, de tener la vida como un regalo que hay que valorar y mmm, yo opino y no pretendo ser objetiva Que el ser humano por su, por su constitución de pensamientos mmm, Siempre va por extremo O sea, para que valoramos algo Tenemos que generar extremo O perder O estar a punto de perder Y rayarse mucho Pero no somos capaces en un estado normal y corriente de valorar que decir la vida es preciosa y hay que vivir el momento. Tenemos que caer al extremo. Tenemos que caer a una experiencia gorda, desagradable, sangrante, que te raya por todas partes y si sobrevivimos, empezábamos a valorar. Entonces, esto, esto es lo que yo intento eh, comprender ahora mismo. Te genero a ti esta pregunta: que, mmm, insisto, yo me quedo con la frase no hay por qué temer la, la muerte es un estado desconocido para mí es un estado desconocido y ni siquiera es ni me molesto ni estudiar, ni buscar la información porque mmm, yo quiero centrarme de lo que estoy hecha de, de carne hueso eh, tengo el día de hoy, quiero vivir mañana y funcionar tal como me, me, me han traído a este mundo, que soy viva y el papel lo que me toca hacerlo de lo, que, de lo que soy. Lo que es la muerte yo no pienso mucho, pero sí que me llama atención que porque o temen la muerte o buscan la muerte a ver, son varias cosas ya se sí. sí. No, no. Bien, voy a saber. sí. Eh, aquí en el plano este, dimensional venimos a experimentar desde la dualidad el universo no es dual es uno pero aquí, para saber lo que es el frío necesitamos eh, conocer el calor para saber lo que es la luz necesitamos saber lo que es la oscuridad funcionamos así, hemos venido a vivir esta experiencia es que eso es así, no, no tengo otra explicación a medida que nos, vamos, que nos vamos conociendo a nosotros mismos y vamos descubriendo por qué actuamos o por qué nos comportamos de determinadas maneras vamos quitándonos condicionantes de vida esclavitudes, pensamientos vamos siendo libres para ser nosotros mismos para mí, lo resumiste mucho, la libertad consiste en la ausencia de miedo. Cuando uno no tiene miedo de experimentar, ya sea la vida, ya sea la muerte, ya sea el frío o el calor, es libre. Y si es libre, no teme nada. No sé si te contexto de manera rápida, pero... Me ha contestado de manera rápida, pero como ya vamos justo contra el tiempo, yo no quiero poner contra respuesta. El miedo también va a existir. En más porción, en menos porción. Depende de la relación que tenga con La importancia que le Yo soy madre. Yo temo por mis hijos. Pero mira, para, para aprender, yo, yo he sido también como todos, que goza de algo. También soy madre pero cuando empiezas a confiar en todo lo que, lo, lo que nos ocurre cada día, en cada instante tanto a nosotros como a los demás es lo que nos tiene que ocurrir pero hablo de una confianza plena es la aceptación es que parte de la aceptación de lo que nos va ocurriendo a veces son cosas buenas otras no son que digo que eso surge o para llegar a esa paz y eso está en la aceptación de lo que te va ocurriendo. De lo que sucede y de lo que eres y de lo que serás. Cuando aceptas lo que te pasa, a partir de eso te acá y de ser feliz y seguir adelante. De todas formas, muchas gracias. Gracias. gracias. Bueno, como tenemos un. Dar las gracias a mi amiga Nela, que ha venido aquí. Yo creo que teníamos miedo de que no se diera, pero muchas gracias.